La Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela ADMAE y el personal docente de la Escuela Juan Bosch en el sector Espino, la tercera etapa, reclamaron este martes aulas móviles para el centro educativo y la adecuación de los salones de clases. Presencial. Bueno, con el asunto de que no pudimos hacerlo presencial, lo hicimos pre semipresencial en varios grupos pero el quinto grado se nos quedó afuera de las aulas porque el salón que le teníamos el quinto grado no reúne las condiciones para eh, entrar a los niños porque está muy cerrado. Entonces le, le hemos pedido al director del distrito que nos colabore eh, abriéndole más persiana y poniéndole plafón porque es de Alucín y también las paredes son de Alucín para eh, nosotros entonces entrar el quinto curso ahí porque no lo vamos a entrar porque no queremos eh, poner en peligro la vida de nuestros niños y niñas. Mi nombre es yo, Maris Luna, soy la maestra de quinto grado. Estoy pasando mucha calamidad con los niños en el pasillo, ya que cuando llueve tengo que pararlo de ahí porque se, se mojan. Si es el sol, le, también lo castiga, le da el sol. Entonces, estamos muy incómodos en el pasillo. Ella, aquí estoy apoyando a la MAI porque yo ya les puse la situación que está pasando con sus hijos y vinieron a apoyarnos, también estamos pidiendo al mar para que vengan a luchar por sus hijos. El mini, el, el instituto nos prometieron aulas móviles y todavía está la hora que no han llegado a las aulas. Entonces, lo que hicimos fue que tenemos a los niños ahí, esperando que nos resuelvan, que habiliten entonces el curso, que era quinto, pero por la pandemia no podemos trabajar ahí, porque hay poco espacio y poca ventilación. Entonces, en el momento de pandemia, no podemos tener niños trancado allá en el curso de quinto. Mi nombre es Neri Vega, estamos aquí todos los padres siendo, representando a nuestros hijos porque le hemos hecho un llamado para que vengan y nos ayuden con la situación que está pasando el curso de quinto, no tiene aula, está recibiendo clase bajo sol, bajo agua, lluvia entonces no es posible que nuestros hijos estén pasando por esa situación, no es justo. Estamos aquí haciéndole un llamado para que nos tomen en cuenta. Además, también nos prometieron aulas móviles y no han cumplido. Y mira ya dónde vamos. Y son nuestros hijos que están pasando ahí todo el trabajo. La maestra también. Entonces, estamos haciendo un llamado porque incluso, nada más no es eso. Hay muchas filtraciones. Aquí hay muchas necesidades económicas también. Y no nos ayudan. Entonces, aquí estamos nosotros haciéndole un llamado para que vengan y nos resuelvan. Para NTN, Iliana Durán.